En el bono de regalo número 6 trabajaremos con velocidad o aceleración y desaceleración de un clip de video. Vamos a hacer lo siguiente, voy a presionar la tecla C aquí, okay, voy a presionar la tecla C para cortar aquí y voy a cortar acá. Con clic y arrastrar voy a seleccionar este pedazo de clip, clic derecho y vamos a poner la opción que dice velocidad, duración. Es decir, si yo por defecto viene 100, es decir, al normal. Si yo pongo, por ejemplo, 300 o 400%, cuando dé clic en OK, se va a achicar el clip aquí. Entonces va a pasar esto, que cuando tú estés trabajando y de repente llega el clip y ahora es todo mucho más rápido. Así es como se puede acelerar el proceso de un video. Voy a parar esto, voy a poner Control z una vez selecciono otra vez, bueno voy a hacer un ladito esto, lo voy a mover más hacia la derecha porque ahora voy a hacer el proceso inverso lo voy a hacer en cámara lenta clic derecho, ponemos velocidad, duración y le vamos a bajar por ejemplo al 50%, aquí se va a alargar cuando dé clic en ok se va a alargar la línea de tiempo ahora entra en un proceso normal, he presionado la barra espaciadora y ahora de repente a lo que entra ahí es mucho más lento el asunto